Oye, eso me está salvando la vida, ¿eh? ¡Venga, eso! City. Oye Pues sí. Llamar al Baluz. Sí, se va a graduar, eso lo ha dicho el profesor, decir, que no tenía mucho excursivo cuando entró, pero que ahora pues, se ve bien. Pero bueno, por lo menos, pues eso es lo que